Los ciudadanos tenemos derecho a gozar de un ambiente sano y a que éste se respete. El Estado, con el apoyo de todos, debe proteger la biodiversidad, conservar las áreas ecológicas y garantizar el desarrollo sostenible de los recursos naturales. La PROCU vela por la protección del medio ambiente y la biodiversidad. Si ven que en sus ciudades, pueblos o veredas se vulnera el derecho al medio ambiente, Denuncien a través de nuestra línea telefónica nacional 018940 808 o en nuestra sede electrónica en www.procuraduría.gov.co.